El viernes y es lunes, entonces no me apetece nada La verdad, y tengo prácticas Y me da rabia porque es que estoy tan cansada que no me apetece Pero bueno, luego seguro que lo disfruto me tocan prácticas en, en oftalma eh, De hoy al miércoles Así que a ver qué tal os iré contando Esto lo dejaré para más adelante Porque ahora no quiero subir como nada relacionado con los estudios Al canal, pero ya sabéis que me gusta Hacer como recap de cuando tengo prácticas Y vlogs y tal, así que Aprovecho y el librito para, para el bus y guantes porque hace 3 eh, grados ahora mismo y en 300 bufandas porque no sabía cuál ponerme Hoy me ha pasado de todo. estoy yendo prácticas y me tengo la consulta que bueno. me apetece consulta la consulta, la verdad, después les cuento, ¿vale? porque hay mucha gente en el hospital hospital Vale, eh, es que se me olvidó grabar, en plan cuando terminé las prácticas de oftalmo se me olvidó grabar completamente Así que os voy a hacer un poco resumen de esas prácticas, lo que me parecieron mi impresión y después de la que tenía hoy Que eso tenía un día, vale, oftalmo son tres días de prácticas, en sí son dos pero a mí me tocaron tres Y muy contenta la verdad, el primer y tercer día fui al quirófano y el segundo día estuve en consulta El primer día en quirófano estuve en que estuve, es que fue hace mucho tiempo ya, en retina en retina, estuve en retina y vi como tres o cuatro cirugías de desprendimiento de retina creo que no vi nada más sí algo más también vi, no, sí, yo creo que no vi nada más, es que yo como que nunca había visto una cirugía de ojos y... Sí, como que me sorprendió, pero menos de lo que esperaba. El segundo día estuve en consulta y me gustó muchísimo. Bueno, iba a decir que hubo casos súper guays, pero claro, es que yo no estoy habituada a consultas. Entonces, todos los casos que veo me parecen guays y fuera de lo común. Pero luego, en verdad, son casos muy rutinarios, ¿no? Es que me gusta un montón el contacto médico-paciente. Es que el, todo lo que veo el paciente me transmite como muchas emociones. Y no sé, o sea, me gustó un montón oftalmo, de verdad... La consulta muy interesante y um, lo que me pasó que sé que os conté como que me, me había pasado algo pero no os lo sea, terminé de decir porque estaba en el hospital pues la cosa es que eh, yo fui como siempre a mi taquilla tal, muy bien, llego, intento abrir mi taquilla y no iba y tenía eh, dentro pues eso, pues, la bata, el pijama, todo dentro vamos y digo eh, ¿qué hago? Que no iba mi candado, o sea, no iba Y digo, no entiendo por qué Pero se, se bloqueó y no giraba la llave Y al final pues una amiga me dejó su bata Y yo dejando mis cosas en su taquilla Eso es, pues ahí está Solucionado Y hoy, por fin, después de dos semanas eh, He quitado el candado Porque como no había tenido prácticas hasta hoy Pues lo había dejado pasar un poco Y ya, tocaba, la verdad Así que hoy, pues He ido a la secretaría secretaría, he pedido ayuda Y con un alicate han quitado mi candado Así que ahora no tengo candado <risa> Y tercer día de oftalmo, estuve también en quirófano eh, Aquí, este día vi un montón de, de cosas, vi eh, una operación, bueno no, no la vi entera Pero bueno, vi una cirugía de cataratas, porque si vas a oftalmo tienes que ver cataratas, o sea, tienes que verlas Un cirujano me ayudó a entrar a esa operación y vi lo que quedaba, pero ya estaban... O sea, ya habían empezado entonces pues no es lo mismo, pero bueno. Y después estuve en una blefaroplastia. Eh, ¿En qué más? En otras dos. En un ectropion y en otro que no me acuerdo. Y los cirujanos fueron súper majos y me dejaron lavarme. En plan... O sea, de repente me dicen, ¿quieres lavarte? Y yo, ¿qué? En plan, de verdad. Y yo pensaba que lavarme y está, pero es que me dejaron sentarme a su lado. En plan, y ayudar. Es que eso fue brutal. Las médico quirúrgicas me gustan mucho. ¿Qué me deparará el futuro? ¿Quién sabe? Hoy he estado en prácticas de neuro, como os he dicho No me han tocado prácticas en neuro Entonces pues, varios profesores nos dijeron Pues que si queríamos ir tal que les escribiéramos. Entonces escribía uno al que se ocupaba de las consultas de demencias Y pues he ido con el hoy eh, Otro día fui con el que se ocupaba de las consultas de ictus Y he estado en demencias Y ha sido muy guay, la verdad O sea, me ha gustado un montón el Neurología es que me encanta Pero también pues, me ha resultado como duro Sobre todo como... Mm, más que por parte del paciente, por parte de la familia porque al final en una demencia el paciente como que mm, prácticamente no es consciente, evidentemente depende del tipo de demencia, ¿no? pero justo las que he visto hoy como que eh, la que más me ha sorprendido es que eh, la paciente no era nada consciente y como que los familiares te cuentan cómo lo están viviendo ellos, cómo lo han ido viviendo cómo ha ido comiendo la persona y eso como que mm, me ha llegado o sea, es que me parece duro la verdad, pero bueno no sé eh, me parece una especialidad preciosa eh, creo que voy a callarme un poco por este blog y os dejaré escenas pero es que sabéis lo que pasa que todavía no he empezado a estudiar nada en plan o sea no he tocado ninguna punta entonces pues claro como me voy a grabar haciendo cosas de la uni si sí, todavía no he tocado ningún tema ahora voy a salir eh, a tomar un café que he quedado y a dar una vuelta pero después ya voy a organizarme y a partir de mañana pues hago algo y os dejo que me estén mirando. Never been one to not follow the signs You're looking like a one-way Gotta make the right choice Hope I make the right noise Hoping that you like boys like me I know you're feeling me from across the room I got a feeling you could be my muse I hear strange when I see you You say green, but I see blue Either way, your eyes the ones I'm looking to When I'm hell first Falling from hell de verdad, porque ya esta semana he decidido centrarme un poco en la vida en mi vida universitaria that girl, así que os venís conmigo, hoy es 20 de febrero me voy ya al bus y tengo prácticas esta semana de rayos las prácticas son eh, dependiendo del profesor bueno, del médico con el que te toque o con la que te toque, pues eh, de un día o de cinco días a mí me han tocado de cinco días así que pod podremos hablar eh, más sobre ellas, let's see, porque mmm, no sé qué hay, o sea, yo sé como el departamento en el que me ha tocado a mí, dentro de la especialidad, pero no sé cuáles más hay, así que vamos a leerlas ¿vale? A mí me ha tocado en medicina nuclear, en el oncológico, después también está urgencias, bueno, urgencias yo creo que tiene que estar muy guay, lo que pasa es que solo un día Después hay dos de Osatec, resonancia, y por último oncología radioterapia, también en el oncológico, evidentemente eh, realmente espero que me guste porque 5 días se hacen bastante largos, pero o sea, está guay que te toquen 5 días pero si sí te gustan las prácticas en general, hasta ahora las que he hecho me han gustado todas mucho porque al final veo como que a la médica o al médico con el que estoy pues como que le apasiona su trabajo entonces ver como a otros les gusta tanto, pues como que me transmite lo mismo aunque luego igual lo pienso y digo, no me veo como un tal especialista, ¿no? pero sí, o sea, a mí me suele pasar mucho eso así que yo creo que también me va a gustar, aunque no creo que vaya a ser radióloga, la verdad porque um, yo necesito hablar, <ríe> creo que se nota yo necesito contacto con un paciente entonces dudo mucho que, que en un futuro elija la radiología, pero quién sabe no voy a negar a nada así vamos y nada, me voy ya outfit check Hola, eh, es martes, llevo dos días de prácticas y eh, me tengo que empezar a centrar, ¿vale? porque acabo de grabar dos vídeos Así que sí, eh, hoy ya voy a empezar a estudiar algo en plan, en serio, tengo que hacer la comisión Así que mi prioridad de esta tarde es terminar la comisión y si termino voy a sobrevivirme algún tema Porque sí, es que eh, ya está, ya toca centrarse, o sea, me estoy pasando la verdad. Prácticas. Me está gustando. O sea, me ha sorprendido. Me ha sorprendido a mí misma. Pensaba que no me iba a gustar nada. Y la verdad es que me está encantando. Eh, pero sigo sin verme como un radióloga. ¿Por qué? Pues... Pff, porque yo necesito contacto con el paciente. Y no lo tiene. Muy, muy, muy, muy, muy poco. Yo necesito más. Al final es una especialidad en la que te pasas muchas horas sentado delante del ordenador. Y esto es algo que no me termina de convencer. Pero a la vez me parece una especialidad como bonita, entonces no sé, y me nuclear, eh, bueno, es que lo estoy pasando mal por la radiación, es que me parece muy fuerte que haya profesionales eh, de muchos tipos que trabajan día sí y día también exponiéndose a la radiación, que evidentemente están súper protegidos y al final al saber que están más expuestos a esa radiación, pues el sistema les da más protección, pero al final no dejas de estar expuesto, sabes, Entonces, no ves, me parece como duro trabajar así, fue muy gracioso. Ayer porque eh, bueno estoy con otra chica eh, de prácticas, entonces estamos las dos, entonces súper bien la verdad Y ayer eh, nos dio como un detector de radiación Entonces fuimos como eh, por todo el servicio con el detector Y de repente igual veía un paciente y decía mira mira apúntale apúntale Y le apuntábamos al paciente y le decía pim pim pim pim pim pim pim Y me han subido la radiación porque al final me dicen nuclear Todo lo que haces es inyectar un fármaco radiactivo con radiación y pues el paciente mientras tiene ese fármaco en el cuerpo pues es radiactivo. Evidentemente esto no es perjudicial para el paciente porque es, eh, está muy controlado, ¿vale? Pero sí que aumenta el nivel de radiación. Entonces el detector pues empezó a pitar. Es pues, que fue muy gracioso. O también te acercas a los baños restringidos para pacientes eh, que tienen mm, fármacos radiactivos. Porque la orina es radiactiva durante un tiempo. Entonces eh, también el baño como que pitaba yo, madre mía. Sí, pero la verdad es que eh, súper contenta, o sea, me está encantando, en plan muy guay, estamos aprendiendo un montón de cosas a leer los pet, los pet tag, los tag, eh, cardio, cardio estamos muriendo un montón de corazones, eh, es que está muy guay, la verdad es que me está encantando, o sea, si fuera como un cacho del trabajo hacer eso, incluso me lo plantearía, está muy guay, la verdad. Ayer fui a Cross, pero bueno, me hice una herida, no sabéis, eh, me hice un rasponazo, lo veis, ¿verdad? Me hice un así, vale, pero es que eh, uno de los ejercicios era, en plan, ¿sabéis? Eh, me tengo ejercicio salto cajón, bueno, es un cajón de madera así, ¿no? Pues tú tienes como que saltar encima y bajarte, saltar y bajarte. Y en una de ellas, pues, ella estaba como muy cansada, porque eran eh, 15 veces seguidas cada vez que llegaba ese ejercicio, entonces estaba muy cansada y calculé mal la distancia, entonces si esto era el cajón y este era mi salto, pues hice y me toda la espinilla vale, hasta ahí, aceptable porque yo pensaba que simplemente era una rozadura, en plan que un rasponado y ya está llego a mi casa, me ducho y tal eh, ceno llega la noche, me voy a acostar y, y digo mm, voy a curármelo eh, pues nada me levanto la, el pijama y me veo, chicas, me veo, eh, mi, si mi pierna era esto, tenía un bulto así, tenía un tumor así en la pierna. En plan, ¿qué narices me ha pasado? Bueno, pues un edema tenía ahí tremendo. Realmente yo creo que fue un poco efecto nocebo en el sentido de eh, hasta que me lo vi. Como que no me dolía tanto, me dolía un poco, pero digo, hasta no me puede doler, es Porque simplemente es piel levantada. Pero cuando me vi el bulto dije, madre mía, no puedo ni a a andar. <risa> pero hoy está súper bien. Productivo, esto ya me vale, o sea, ya vale, son las seis y pico, no he hecho nada. Why do I keep thinking about you had a dream last night? Away. I couldn't be mad, couldn't be sad when you left Cause I knew we had pages still to be read And it kills me that I never said How I longed to see you again But how do you get over someone when you never really had an end? Happen with no warning Young and making dumb decisions Wasn't just a moment Vale, os tengo que contar una cosa que es... Es guay, la verdad. Un profe nuestro nos ha mm, ofrecido como participar de un estudio eh, que está haciendo junto con otros investigadores. <risa> Y pues nada, eh, vamos a hacer controles Ya tienen a pacientes enfermos Entonces ahora están como buscando pacientes sanos Tampoco voy a contar mucho porque al final Como no es mi proyecto nada Aquí tengo eh, la hoja para firmar Mi consentimiento Y aquí está la terunda con la que me he que coger muestras Así que vamos a ello, espero hacerlo bien me acabo de lavar las manos Así Tiene que ser difícil, la verdad. Vale, no entiendo por dónde hay que romper. Es que después hay que romper la turunda y dejarla dentro. Listo. Espero que sea suficiente. Tengo que escribir aquí hmm. ¿Realmente tengo que escribir mi nombre aquí? Yo creo que no, yo creo que es el número este No sé Os quejaréis, ¿eh? Este Medicine diary está siendo súper completo aquí nunca os hubierais esperado mmm, Verme participar en un estudio? En un Medicine diary. Yo tampoco En verdad esas cosas me molan mucho y me siento genial participando en un estudio. Siento que estoy contribuyendo a la ciencia. Que realmente no hago nada, ¿sabes? Pero bueno, hago más que nada. Cerramos este Met otro más, ha sido una semana de, bueno, de empezar a centrarme un poco, pero entre prácticas y tal, algo que no tengo que hacer, que quería editar y así, así que, bueno, no ha estado mal como primera semana de centrarme, pero bueno, ya a partir de la siguiente, que solo tengo prácticas un día, yo creo que se me quedará mejor, así que nada, nos vemos en el próximo.